video tutorial vamos a conocer las opciones del perfil al que accedemos desde la parte superior derecha pulsando sobre nuestro nombre y apellido. Este desplegable contiene las opciones de área personal, perfil, calificaciones, mensajes, preferencias y cerrar sesión. Bien, el área personal es la página de inicio del entorno en el que nos encontremos, en este caso el entorno de doctorado y posgrado 2022-2023. Esta pantalla nos muestra las aulas en las que estamos asociados de este entorno, en este caso estas cuatro aulas. Además nos va a mostrar las aulas de otros entornos en las que también tenemos acceso. A continuación, la opción de perfil, nos va a encontrar con distintos paneles de información. Por un lado detalles de usuario con la información básica y a la que podemos acceder a su edición desde aquí. A continuación lo veremos. Otro panel de detalles del curso, simplemente son enlaces a las aulas a las que tenemos acceso estas aulas puede que en algunas estemos como docentes y en otras estemos como estudiantes en el panel de miscelánea tenemos un acceso directo a aquellos foros en los que estamos participando y aquellos mensajes propios de dichos foros en los que estamos participando son accesos directos a esa información de foros de todas estas aulas en las que tengo vinculación el siguiente panel de informes tiene dos opciones. Sesiones del navegador nos va a mostrar aquellas sesiones que están activas en este instante. En este caso solamente tengo una, pero por ejemplo podría tener esta que corresponda al ordenador del despacho en el que estoy trabajando. Pero que aparezca una segunda porque también tengo abierto la sesión desde mi móvil. Vale. Si volvemos a perfil, resumen de calificaciones nos muestra aquellas aulas en las que estoy como... Do, eh, estudiante y aquellas aulas en las que estoy como docente. Esta opción es interesante sobre todo para los estudiantes ya que en las aulas donde aparece como estudiante una persona aparece la columna de calificación y esta columna va a mostrar la nota del calificador la nota final del calificador que tenga esa persona en ese momento en esta asignatura. Por tanto un estudiante puede acceder a esta pantalla en distintos momentos del cuatrimestre y va a encontrar de todas sus aulas virtuales la nota del total de calificador pues en, ese, en ese momento. Si volvemos a perfil, pues tenemos otro panel de actividad de acceso. Nos muestra la primera vez que entramos en este entorno, en mi caso hace dos días. Y el último acceso a, a este entorno, en este caso pues ahora mismo. Por último aparece también un panel para escanear un QR y que nos permita configurar de forma sencilla la aplicación móvil oficial de Moodle. En caso de que estemos interesados en esta aplicación, lo más sencillo es acceder a la opción de Recursos ayuda de Soporte del desplegable de soporte UDV, donde encontrará un apartado específico sobre el uso de la aplicación de Moodle en dispositivos móviles con los enlaces e información de configuración. Bien, si retomamos la opción de editar perfil, que dejamos pendiente, vamos a encontrar distintas opciones que podemos personalizar, país, ciudad, zona horaria pero la más importante es la de imagen del usuario que corresponde a la fotografía que aparece en el perfil por defecto aparece siempre un avatar en blanco y en gris y la podemos cambiar, esa imagen seleccionando una fotografía de nuestro equipo y arrastrándola hasta este rectángulo, hasta este cuadrado o bien directamente con el icono del folio subir un archivo, seleccionar el archivo y de mi ordenador escojo esa imagen, le voy a subir este archivo y importante, esta imagen el sistema no nos la permite modificar no nos permite redimensionar no nos permite orientar la imagen sino que tenemos que tener ya la fotografía editada en nuestro equipo le damos a actualizar información personal y ya vemos que aparece tanto en el perfil como en el desplegable de nuestro nombre y apellido Bien. La siguiente opción de calificaciones coincide con la de calificación que vimos desde el perfil. Mensajes es el mismo acceso que entrando desde el icono de mensajes en la barra superior y a continuación cuando aparece la columna de la mensajería pulsando en ver todo. Aquí veremos los últimos mensajes que hemos intercambiado con otras personas de este entorno y también tenemos el acceso a contactos, así como un buscador tanto de contactos como ...de los mensajes que hemos, eh, que hemos tenido en este entorno. A continuación, preferencias. Tiene dos bloques. El primero, cuenta de usuario. Tiene el acceso de nuevo a la misma pantalla de editar perfil... ...donde cargamos la imagen, donde cargamos la fotografía. La opción de cambiar contraseña, ustedes no la verán... ...porque esta opción no aparece cuando accedemos al entorno... ...con un usuario institucional, como sería el caso de docentes y de alumnado idioma preferido nos permite cambiar el idioma de la interfaz de este entorno en concreto pulso inglés le lo voy a guardar pues me ha cambiado el idioma de la interfaz de los botones, de las opciones y demás estas opciones del perfil hay que recordar que van asociadas solamente al entorno en que nos encontremos en este momento si queremos que la interfaz también nos aparezca en inglés en el entorno de ciencias, por ejemplo, tendremos que acceder al mismo y repetir estos, estos pasos. Lo mismo pasaría con la fotografía y resta opciones de configuración. Bien, vuelvo a la opción de eh, lenguaje y lo cambio de nuevo al castellano. Configuración del foro son opciones relacionadas con los foros, con las suscripciones, con las notificaciones que no deberíamos necesitar cambiarlo, tal como vienen, son correctas. Y configuración del editor. Es interesante que conozcamos que el, las aulas virtuales tienen tres editores. Por defecto, eh, el sistema nos va a, a asociar uno de ellos, pero nosotros podemos forzar a utilizar cualquiera de los tres que nos ofrece el sistema. Estos son el HTML ATO, el Tiny TinyMCE y el de texto plano. Vamos a ver por encima cómo, eh, la apariencia que tiene cada uno de estos editores. ¿Cómo lo vemos? Pues si vamos a perfil y editar perfil, hay un campo aquí de descripción que eh, se puede complementar con la información del departamento, información de contacto, de tutoría, si nos parece interesante. Y bueno, este, como es un campo de edición, vemos que nos permite dar formato. ¿vale? Pues este sería el editor. En este caso este editor es el Ato. Y tiene pues, una serie de opciones, negrita, centrar, central y demás. Bien, si volvemos a Preferencias, Editor, lo cambiamos por el TinyMCE, vuelvo a Editar Perfil para que cargue este editor y lo podamos ver rápidamente. Vemos que este otro editor tiene tres filas de opciones, ¿vale? tiene una serie de opciones diferenciales, no vamos a entrar en esos detalles. Y, por último, si elegimos el de Texto Plano, vuelvo a Editar Perfil, vemos que en este caso... No tenemos la posibilidad de dar formato, no tenemos ni negritas, ni centrar, ni incluir eh, títulos, nada, simplemente es texto, ni colores, ninguna opción. En mi caso voy a dejarlo con la opción que tenía, que era la del Ato, que es la primera que vi. Bien, a continuación, preferencias del calendario, pues simplemente como queremos verlo que la semana empiece por el lunes y demás. En principio estas opciones tampoco vamos a tener que, tener que cambiarlas. Esta opción de preferencia del banco de contenidos relacionado con H5P es algo específico. Tampoco vamos a necesitar cambiarlo. Claves de seguridad son opciones avanzadas. Tampoco necesitamos eh, tocar nada aquí. No lo vamos a necesitar. Preferencias de mensajes. Nos aparece aquí esta columna a la derecha. Y se refiere a los mensajes que hemos visto previamente. Esta opción de mensajería. Pues algunas opciones. Por ejemplo que. Eh, tal como en el perfecto, cualquier persona de este entorno y que esté asociada a uno de los cursos en los que yo estoy, pueda mandarme mensajes tenemos aquí otra opción más restringida que nos notifique por email eh, o no, y que cuando estamos escribiendo un mensaje, si le damos a la tecla Enter o Intro, ese mensaje se envía estas es opciones sencillas bien sigo la preferencia, también tengo preferencias de notificación vale mensajes se refiere a la mensajería el campus virtual, esta de aquí, y notificaciones se refiere a la campanita, ¿vale? son mensajes generados por el sistema, si accedemos aquí en principio podemos dejarlo todo por defecto pero es verdad que podemos personalizar, nos va a aparecer una columna con las notificaciones eh, que se generen, eh, que, que nos avisen por la propia web, otra que sean notificaciones que nos adviertan por el email y en caso de que tuviésemos la aplicación de móvil activa y configurada aparecería una tercera columna llamada móvil ...que nos permite configurar las notificaciones generadas desde esa propia aplicación móvil. ¿Vale? Aquí, a su vez, en cada una de estas columnas podemos indicar que el comportamiento sea distinto... ...si estoy conectado en el entorno o si bien no estoy en el entorno. ¿Vale? Si no estoy ahora mismo en el entorno. En línea significa que lo tengo abierto y estoy trabajando en este entorno, en este caso el de Doctorado Post y Postgrado. Y cada fila pues, va a ser todas las opciones que vamos a poder personalizar. Bien, por último... Eh, si vuelvo aquí al área personal vemos que hemos visto todas las opciones solo quedaría la de cerrar sesión, recordad que esto es importante cuando no estemos en uno de nuestros equipos si estoy en, en el ordenador del despacho pues no hay problema, pero si estoy en el ordenador de un aula o un ordenador de biblioteca pues siempre muy importante pulsar en cerrar sesión cuando terminemos de trabajar y la última opción que quería mostrar era la que nos va a aparecer si accedemos a un aula en la que estemos como docentes pues nos va a aparecer esta última opción, cambiar rola, que lo que nos permite es una especie de simulación para ver el aula, pues por ejemplo si nosotros fuésemos estudiantes en este aula, vale, aquí ahora al acceder de esta forma aquí arriba a la derecha en nuestro perfil aquí ha aparecido la palabra estudiante en chiquitito para que nos demos cuenta de que ahora estamos viéndolo como, como estudiante si voy a pulsar le doy a volver a mi rol normal, ya estaría viendo el aula de nuevo con el rol correspondiente que sería de docente.